Estamos terminando este poderoso año 2018 y si has llegado hasta aquí es porque Dios aún tiene grandes propósitos con tu vida, un año en el que indudablemente hemos visto la mano poderosa del Señor y por eso te quiero invitar a nuestra gran convención nacional este próximo 5, 6 y 7 de enero, donde podemos ver la mano poderosa del Señor y que gozo poder iniciar un año en la presencia del Señor y un año en la presencia del Señor fuerzas para poder llegar al perdido, al necesitado. Y un año donde también seguiremos luchando en cada batalla en la cual el Señor nos lleve y nos saque victoriosos. No te lo puedes perder.